La palabra Angustia. Gracias, presidente. Comenzaré con una reflexión, porque nosotros creemos que no es afortunado el tiempo. Este debate, y más cuando. Un partido recién salido Como del presenta, Gobierno, eh, antes, Bueno, es quien lo presenta, podría haber, podría haber empezado antes. Podría, además, no enmendarse o debatirse no solo a nivel parlamentario. Falta consenso social y falta, todas social y falta porque todas las no organizaciones agrarias este debate, no están presentes en este debate ni se espera un marco de debate común entre todas las representantes, de entre representantes entre y parlamentarias y precisamente todas las, las, organizaciones, precisamente este todas las organizaciones que defienden no sí el, el campo. De Nosotros y la sí que pensamos también que el futuro de la agricultura Europa, y de la alimentación de, mundo, de los pueblos, no solo de Europa, sino del mundo, está condicionado y parece en estos de, momentos que está condicionado irresolublemente por los, por los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio son un proyecto político, pero también ideológico y son un proyecto social. Por lo tanto, si están por encima de la economía como están, y si intentan imponer leyes de mercado sobre la soberanía de los pueblos y de los estados, es incuestionable que desde la izquierda lo que debemos es luchar por la paralización inmediata de esos mecanismos que imposibilitan la viabilidad de la agricultura europea. Frente a esto avanzamos hacia un concepto de soberanía alimentaria, una soberanía alimentaria que creo que ha quedado reflejado en debates previos, no hace falta centrarnos ahora en esto, pero sí soberanía alimentaria frente a un modelo agroindustrial Industrial, que no solo es depredador de los recursos naturales, sino que además es explotador con respecto a los derechos de trabajadores y trabajadoras. Tampoco las ayudas están sirviendo para mantener el tejido productivo. Y no lo hacen porque lo que no puede hacer la PAC, y lo que no debe hacer la futura PAC, es seguir subvencionando a terratenientes, grandes superficies, albas, domex y mercadonas que perjudican a agricultores y agricultoras que de verdad son profesionales, que de verdad sienten su actividad como subsistencia y que de verdad dependen de posicionar sus productos en mercados. Una PAC que además debe atender, en el caso de España, las recomendaciones europeas y absolutamente todas las recomendaciones al respecto de qué cabe dentro de la ganadería y qué no. Me refiero concretamente a la ganadería de Lidia, reprobada absolutamente por todos los espacios europeos y que se sigue subvencionando a través de la PAC en España. Un 70% de la población y un 70% de la riqueza en nuestro país están concentrados en solo un 20% del territorio. Parece, por lo tanto, que tampoco la PAC está contribuyendo a un problema ineludible ya también para España, que es el de la despoblación. Para tener un mundo rural libre necesitamos también mecanismos de implementación diferentes a los que se están utilizando. Y en esto me refiero a la ausencia, no solo me refiero a la ausencia de debate en torno a la red de seguridad que lleva ya algunos años, sobre la mesa y que para nosotros debe ser, en primer lugar, un fondo que permita cubrir las reiteradas bajas de rentas y, en segundo lugar, debe ser algo que dote de mecanismos de seguro con control público, a semejanza de algo que los españoles y españolas conocemos muy bien, que son los seguros agrarios. También hay que poner este debate sobre la mesa y también hay que saber en qué se quieren emplear esos recursos de fondos directos. Avanzaban las enmiendas que no se puede avanzar más en una PAC sin responder y cambiar las deficiencias estructurales que tenemos. Los ingresos medios de la agricultura siguen un 40% por debajo de los salarios medios en los demás sectores económicos y productivos en la Unión Europea. Las productoras son el estamento más débil dentro de la cadena alimentaria. Se les está vetando el acceso al valor añadido, proporcional a su dimensión y a su esfuerzo. Y termino hablando de las más imprescindibles. Termino hablando de cómo las políticas que ya no se cubren para las más imprescindibles, ¿cómo se van a hacer con esos 25.500 millones de euros requeridos, que no, sabemos, que no sabemos si va a ser esfuerzo de los Estados miembros, si se van a recortar políticas actuales para cubrir absolutamente todas las nuevas necesidades ya aprobadas eh, dentro de la eh, brecha financiera del Brexit perdón, y en todo lo que tiene que ver con control de fronteras? Y termino hablando de las más imprescindibles de y las más débiles dentro de este sector. Solo un 6% de los agricultores tienen menos de 35 años. Solo un 37% de las ayudas son percibidas por mujeres en España. Y menos de un 10% de mujeres son cotitulares de explotaciones agrarias. Ninguna futura PAC va a ser posible sin políticas específicas para mujeres. No se puede tener un rural con instrumentos que rompan esta brecha de género, con instrumentos que rompan esta brecha generacional que tenemos, sin políticas específicas, señorías, para mujeres y para los jóvenes que en estos momentos impiden las políticas de la PAC que puedan acceder al campo. Gracias.